¿Tengo el ¿Ya? Sí ya? Ay, Estuve bien, hablando bien. todo el video. ¿Ya? Ya. ya. <risa> ¿Podemos seguir? <risa> Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy tengo la fortuna de contar con una de las youtubers que ahorita está dando mucho de qué hablar. Y es nada más y nada menos que... Tuti Vargas. Hola, ¡Hey! Gracias, por Gracias por la invitación, yo estoy acá feliz, pero tú no te salvas ahorita, no, vamos a hacer un collaboration, vamos a hablar de tema que ustedes nos han pedido por nuestro canal, por todas las redes sociales por Instagram, por Facebook, por Youtube y lo quisimos hacer juntas porque nada más chévere que poder compartir, compartir combatir, compartir, compartir Ven, el chicle. Sí, sí, sí, el chicle. Sí, el chicle, sí. perdón. No hay nada más chévere que poder compartir estas cosas con amigas y con niñas que podamos estar de acuerdo y que de pronto otras niñas que nos estén viendo también digan mal. Eso a mí también. Porque nos mal. entendemos y sabemos cómo funciona la cosa y bueno, nada, les vamos a hablar entonces de... Vamos a hablarles, niñas, de esas señales que ustedes tienen que tener en cuenta para... Conocer a ese hombre de sus sueños Sabemos ya por el canal de Tuti Por su vida yo Bueno, a Tuti yo la conozco hace rato Y sabemos que tiene un matrimonio hermosísimo La pareja de Tuti, Sebastián Yepes Es un hombre que yo creo que todas las niñas Se mueren por estar con él Es cariñoso, amoroso Ay, deja hacer de, de todo, de todo. Y bueno, y Laura no se queda atrás, ¿no? O sea, Laura está hace poco casada, feliz, radiante. Entonces, sí. chévere compartir como esos tips y esas señales de tener a un buen hombre en la casa, de tener a un hombre amoroso, que nos ame y que nos respeta de verdad. Eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a empezar con el tip número uno. Tip número uno, o bueno, la señal número uno para darnos cuenta que es un buen hombre. Eh, ¿Qué han dicho? Eh, no. eh, Nada, que sea un hombre seguro de sí mismo pero ojo ahí que no sea como soberbio prepotente sí. con el ego en las nubes que es un súper sí. jarto que y no te, te jure qué pena lo puedo decir que no se jure la verga exactamente que y pues así no, y no chao y porque si son confiados y seguros de sí mismo tampoco van a ser los típicos celosos que te celan por todo no, sí, ¿qué ¿Qué con quién el típico inseguro así sí. para dónde vas con quién vas no, y no, chao. ¿Qué con quien chateas que porque este no. señor es, te está hablando no, o sea, no lejos siento que lo más importante es también tener como dice independencia en la relación saben como si están saliendo con alguien o están de novios o de casados como sea cada uno tenga su espacio y ahí viene el tema de la seguridad si él está seguro de sí mismo y nosotras estamos seguras de lo que somos y de lo que somos como mujeres no tiene por qué haber y, ni existir los celos se vas por ejemplo acá contándoles ya ese tema nosotros somos súper independientes y es una relación muy abierta sin Ir más allá, pues nada malo ni nada, sino que es muy, muy libre. Entonces se va, se va de viaje, yo me voy de viaje con mis amigas, o me voy de fiesta con mis amigas, y cero sí, lío. Sí, visto. No me pone en problema. El, el antes es feliz, es como por favor, estar con tus ah, amigas que llevas un año sin salir. Pero, Váyase, mija, <risa> vaya. Usted necesita ir sí, irte. Sí, sí, sí. Por mi lado, sí, yo también. tú has visto que he viajado sí, también sola. Y él me apoya porque pues uno, nosotras tenemos mil sueños en la cabeza que queremos cumplir mil cosas. Así entonces, es. qué rico. Entonces, César, era. La señal número uno. Uno. La señal número dos, que a mí me parece demasiado importante, vital en una relación y en un hombre. Tú, a mí me encantan. Y eso que está haciendo frío. Me parece muy importante un hombre respetuoso, un hombre caballeroso. Oh, sí, un hombre que te deja hablar. El clásico. Hombre, el el clásico. clásico. Sí, nada que hacer. Si te abren la puerta, me parece mejor. Oh. Si sí, se para de la mesa, cuando tú te vas a parar de la Tal mesa, cual. eso a mí me parece hermoso, que te deje hablar, que te deje expresarte, que respete como a ti te gusta vestirte, cómo te gusta total, hablar, total. cómo es tu familia, o sea, yo creo que también eso depende mucho de sus valores y cómo, cómo como lo ideal, educaron sí. en la casa, de acuerdo. Entonces, niñas, es muy importante saber dónde se educó tu hombre... Yo ¿No? creo que una de las cosas que más me enamoró de Sebastián Bueno, yo salí de una relación tenaz con un patano horrible Que me tiraba más o menos la puerta en la chocala entonces, <ríe> Y entonces, él fue el hombre que me empezó a abrir la puerta del carro En el restaurante pide tú de primera si en el ascensor sigue tuyo Eras era como, ah, el toque Hace 10 mil años yo no veía esto en mi vida Y eso era lo que, o sea, como que yo quedé en shock Y una vez es como mujer, piensas que yo no me lo merezco Es que eh, a mí esas cosas no me gustan Esas cosas son cursis sé al hombre que te lleve flores, que te abra la puerta, que sea un caballero, ese es el hombre perfecto. Y eso enamora. Es de una. Mucho, mucho. Y si tú ves que con el chico que estás es irrespetuoso, esa es la peor no, señal chao. del mundo. Chao. Que te cayó. Chao. Que te dijo algún grosería, comentario feo, grosero. voz. Chao. Chao, niñas. Está mandadita. De una. No esperen a que les hagan lo que me hicieron a mí para esperar. Y a, a mí. Desde, bueno, tip número tres. Tip número 3 tuti, tuti Yo soy de las que creo que Uno sí se casa con la familia De cierta forma Desap Total. No sé si desafortunadamente o afortunadamente Porque hay, hay cosas complicadas Pero sí siento que es muy importante Que el hombre con el que estemos se la lleve muy bien Con nuestros hermanos, papás, abuelos Mamás, tíos, tías, lo que sea Porque igual va a ser un espacio que vamos a compartir constantemente con ellos, o sea, imagínense un almuerzo el al fin de semana, un viaje, un paseo lo que sea, hay que tener buena relación con las familia y nosotras también. ¿Te ¿no? imaginas que el hombre de uno se la lleve mal con la mamá de uno? O sea, Uy, yo no. creo que eso sería una pesadilla no, caótico. Ya. Sí. te ha pasado que sí. no te lleva bien? Horrible. Sí. No hay cuenta, se puede. Pues es que siempre es con el mismo personaje que hacemos? Yo qué hago, es que fue un karma Bueno, este personaje ya tenía sus años <ríe> era grandecito y vivía con los papás Y la mamá le seguía diciendo bebé O sea, era, era su bebé Pero el más ya estaba... Gran, grande Entonces era tenaz porque era, eran unos celos de la mamá conmigo Horribles que, que yo no podía entender Ay. O sea, yo no podía entender cómo, cómo no se podían separar las cosas Era tenaz. Ay, no, tenaz Entonces fue una relación complicada En mi caso, gracias a Dios Mi suegra es como... <ríe> un ángel de Dios, de verdad, Ay, o sea, qué delicia. es una persona demasiado noble, muy tí. dulce, le dicen Piri, y yo creo que es como el polo a tierra de toda la familia, entonces es ella la que nos une, lo la que nos da amor, o sea, gracias a Dios, tengo una muy buena relación, no solo con ella, sino con todos, gracias a Dios. Buenísimo, en mi casa, por ejemplo, yo creo que quieren más a Sebastián que a mí, <risa> o sea, Sebastián llega, yo soy hija única ¿no? Cuando llega al apartamento de mis papás, uno lo abraza ah, no. le tienen regalos a mí, ya, ¿no? No, mentira, pero lo aman, lo aman y eso es súper importante, yo creo que una de las cosas que tengo más marcadas en mi cabeza cuando mi papá conoció a Sebastián fue que tenían en común lo de la bici, ver a Sebastián sentado en la sala con mi papá hablando de bicicleta y de, mm. y de, de sus pasiones y de su deporte pues o sea, yo dije, fue como una señal, una nota, entonces es importante que también tengan cosas como en común que tengan tema de qué hablar. Importante. Tip número cuatro. <risa> Chicas, esta señal es muy importante y es que esos hombres que no pueden estar solos, que no pueden salir contigo a solas, Horrible. porque tiene que tener un amigo al lado, Horrible. se la pasa de parche, se, la, se tiene que inventar todos los fines de semana, todos los días, o todas las noches, un, ¿Un plan, plan de FIFA, que voy a ir a ver fútbol a no sé qué, que me voy a tomar una cerveza con oh, fulanita de no sé qué, que tengo que ir a hablar de no sé qué, de Rusia ahorita, el, el mundial, o sea... Sabes que estuviste cerca de un hombre así, porque se está pegando una sí. desahogada y Me ha tocado, <risa> eso es... Eso es horrible. Hay momentos para todos. O sea, está listo, está bien que tengan sus amigos. Y bueno, podemos salir un fin de semana, almorzar todos juntos, lo que sea. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo. No. Que no lo llama, hola, mi amor, ¿en qué andas? No, estoy con Fultano. Sultano, guachu Fultano. Fultano. Fultano. Estoy con Fultano tomándome una cerveza, no sé qué. Y yo, ah, no, estás trabajando. No, estoy con Mauro. No, sé Aunque okay, a mí ese es el, el, el que llega el domingo. No, caiga. Uno, al y uno quiere sí, sí, sí, el sí, domingo, no... uno en pijama. Pues, modo descanso. y El, llega el mejor amigo, hermana, no. Allí llegar a la casa a ver películas no, con uno Arrunchado los tres si eso les pasa niñas eso es una muy mala señal lo tienen que cambiar en su relación o hablar con cariño con su pareja como mi amor no me gusta estar tanto con tu parche con tus amigos todo el día por favor cambien. la señal cinco. la señal número 5 <risa> bueno es importante qué pasó hay vecinos nada que hacer sí es muy importante, yo no sé si sobra decirlo, pero algunas de nosotras algunas veces no caemos en cuenta y pasa. Porque me ha pasado un millón de veces y es estar con el típico borracho, toma trago, mujeriego, perro y demás. El que Uy. le echa perra a toda la vieja que se le pasa por al frente, el que se queda así como, Uy, que se queda viendo todas las viejas. ¡No! ¡Qué miércoles! Y no, saben, uno a veces ve eso muy normal y dicen no, ese cambia, ese cambia y yo lo voy a conductando Eso nunca va a pasar. El típico que se emborracha, se emborracha, que se emborracha de jueves a domingo. No, no, niñas, en verdad es una señal que uno al principio, digamos que no ve, ¿eh? porque no también le gusta la fiesta y listo, se va como, como metiendo la vida del personaje, pero es importante tener límites, ¿no? ¿no? Y que mamera, el típico man que se emborracha y que le empieza a echar los perros a, a toda la rumba. rumba. Y una cosa, hay que resaltar que un hombre perro nunca va a cambiar. Cuando nos casemos eso cambia. La vida no. cambia, niñas. El niño perro nunca va a cambiar Mamá. su forma de ser. Pero ya. A ver, yo creo que salimos de dos tips. El perro y el borracho. Sí. Pero tú Tuti, ¿qué me dices del Tacaño no, sí, no. Tip número 7, niñas, creo que ya no es 7 7, 7 Tip número 7, niñas, el hombre tacaño no es una buena señal para nada Que van a cine y que tú tienes que comprar las boletas Todo 50-50 O mitad, mitad Que sí, se no. van a comer a un sitio Ay. X, no sé, bueno, no sé <risa> O sea, van a cualquier cafetería, lo que sea Y que él no te invite a comerte un caldito de papá, O sea, ¿qué pasa? Y <risa> no o sea, un tamalito, un tamalito. <risa> ¿Qué es eso? Sí, eso es no. importante Y creo que eso va de la mano con ser también Amplio Detallista Generoso, generoso gracias Vamos este fin de semana y te invito a almorzar delicioso, vamos vámonos de viaje y yo te invito... Ustedes o son como, como detalles y sorpresas, o no, un chocolate, es que no quiere decir que lo lleven a uno a Tailandia, sí, o sea, no. Pienso que también hay que tener como cierto equilibrio sí. en las cosas, o sea, no es que el man pague todo y no. yo como que me siento a mirar a ver a que el hombre pague, no. Que en ciertas situaciones ellos tomen la iniciativa de decir, ven amor, hoy te invito yo. Bonus track. Y el bonus track es el siguiente. Algo súper importante y es un hombre que nos haga reír, sí, sí o sí. Que Cada, tenga buen sentido sí, del humor. total, que tenga buen sentido del humor, no el, no el man que echa chistes todo el día pésimos, pesados oh. y malos, no, no. Que no sea el típico hombre que esté <risas> tratando de llamar la atención. Sí. Chistoso, forzado que no chistoso, forzado, no. Y bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado estos tips con Tuti Y bueno conmigo aquí tratando de enseñarles cuáles son esas señales para encontrar al hombre indicado Y cuáles también son las señales que no Y bueno Tuti, cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, en tu canal Los... En Instagram Tuti Vargas M, ahí encuentran videitos corticos de un minuto O bueno y fotos mías de la vida, del día a de de día la vida. De la vida <risa> En YouTube Tuti Vargas y en Facebook Tuti Vargas también Además ah, más que necesito aprender a hacerme muchas cosas. Cuando quieras. Que yo Tuti puede hacerlo. Cuando quieras. Después la volvemos a invitar a que hagamos algún tutorial o alguna vaina. Eso, eso. De me feliz. encanta. Y bueno, los quiero con todo mi corazón. Gracias porque esta familia todos los días va creciendo. Ya saben, suscríbanse al canal de, de Tuti. Suscríbanse de a mi canal. De Susi. <risa> Gracias. Suscríbanse al canal de Susi, que <risa> es muy querida. Muy mal. Y los adoro. Comenten aquí abajo. Pongan like a este video y suscríbanse ya mismo. Chao. Ah. Susi. De Susi Barca. ¡Ay, Susi!